¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos a Grass of Cast. Bueno chicos, este soy yo Esta es la cara que se esconde detrás De David kato 01 Espero que no os haya decepcionado demasiado Más adelante me iréis conociendo un poquito más De momento os enseño mi cara Tenía ganas de hacerlo desde hace mucho Hace poco que cumplí un año En lo que es Youtube subiendo vídeos Empezando subiendo un poco de FIFA Bueno y acabo subiendo Clash of Cars que es un juego que me gusta mucho, que vosotros veis mucho, apoyáis mucho y me gustaría subirlo durante mucho más tiempo bueno, enseñar mi cara que aparecerá a partir de ahora en todos los vídeos o en casi todos así que... bien chicos bueno tengo por aquí preparado vamos a abrir unas poquitas de máquinas y me vais conociendo un poco más qué os parece bueno vamos a abrir las máquinas aquí las tengo tengo 25.000. Vamos allá venga, vamos a abrir la primera. Ya habéis visto, ya tengo seis estrellas. Que, ojo, cuidado. Para allá la 250 es un poco difícil. Vale, la primera común. O Sale el descaudable. Ya sabéis que nos hace falta para funcionar muchos coches. Han metido un par de coches para funcionar ahora. Perfecto. Vamos a abrir la siguiente y bueno a ver si conseguimos varias para poder fusionar un coche y tenerlo nuevo vale ok safari bueno lo que estaba comentando era es muy difícil conseguir las 250 coronas para que nos den no sé si son 3 o 4 estrellas pero bueno yo voy a yo voy a haciéndolo hemos seguido primero consigo la, la estrella y luego las otras dos cuando llegas a 100 coronas pero ya a 250 no es muy fácil ¿eh? vale, ese tractor perfecto vale, espero que se me esté viendo bien la luz estoy grabando ya es tarde noche entonces se me verá regular esta es la imagen más o menos con la que me vais a ver no sé si será muy buena la cámara pero bueno eh, está bien vale para empezar a grabar vídeos para que me veáis un poquito y empecéis a conocer un poco más vale, nos sale el coche listo que creo también nos hace falta para para un coche para poder fusionarlo y bueno y poco a poco iremos consiguiendo la estrella yo cuando las tenga voy a esperar a que tengamos las 190 creo que son para que nos den lo que son todos los premios exclusivos. Tenemos hasta el 1 de junio, si no recuerdo mal. Así que hay tiempo, ¿eh? Vosotros también tomároslo con calma. No, no desaprovechéis ningún día. Conseguís las estrellas que podáis. Si podéis conseguir una, una que conseguís. Pero poco a poco. ¿Vale, chicos? Ya también quiero aprovechar. Vamos a hablar porque he enseñado la cara. Y digo yo que os gustaría conocerme un poco más dejadme abajo en los comentarios preguntas vale voy a hacer un preguntas y respuestas para que me conozcáis un poco más así dejad abajo en los comentarios que os gustaría saber de mí edad eh, hobbies lo que sea ¿Vale? me preguntáis yo haré un vídeo contestando tenemos un coche clásico también está por ahí un coche oculto ¿eh, chicos ¿Estoy buscándolo? ¿No para de buscarlo? Os puedo decir más o menos lo que hay. Por ejemplo, en el nuevo mapa. Eh, Sala de Star. No para de buscarlo. Porque pienso que posiblemente esté ahí. Eh, está la tele. Está una ventana que te puedes subir ahí. Y apoyarte contra ella. Hay muchas cositas. ¿vale? La gente se piensa que puede ser la tele. Bueno. Lo vamos viendo. Está el tema de la calavera. En desfiladero. Bueno, sale el Griffinelli. Coche de prestigio. Eso consigue a nivel 50. Vamos a subir al 51. Vamos a ver qué nos dan. Bueno, se mejora el aceite que... El tamaño. Por pues ni fulinfa. Ni vale, seguimos abriendo unas pocas de máquinas. Unas poquitas, ¿vale? Chicos, el vídeo más es por... Que veis lo que es la cara. Vale, que a partir de ahora voy a aparecer así en todos los vídeos, arriba, derecha, izquierda, no sé muy bien. Pero bueno, que se me vea. Ahí está. Bueno, el tema del coche oculto, no sé muy bien dónde está. En el parque acuático te puedes meter por abajo, por los túneles. Y no, no ocurre nada, que sales luego por ahí disparado, unas cosas muy raras. No sé escalofrío, no nos sería ninguna legendaria, ¿eh? tenemos 14 oportunidades más para que nos salga. Estaría muy bien que nos hagáis una legendaria, nunca viene mal. ¡Oh! Antes lo digo, antes sale y me cago en 10 bien, chicos. Like, like por la legendaria, vamos a ver cuál es. Le voy a dar. Bueno, ¡buah! ¡buah! ¡buah! ¡buah! vale. Ya lo tenemos, no dan 10 gemas. Me hubiese gustado más. Que hubiese sido uno que no tuviésemos pero tampoco le vamos a hacer un feo vale like por la legendaria chicos y por mi gallita única vale ahí está una morada Pues no ha salido la legendaria ¿eh? justo lo digo justo sale vale esa morada nos dan el camión de lados hemos ya maximizado o bueno, al menos hemos subido un nivel hemos dejado atrás el nivel 50 que os recuerdo ya que os dan el grifinelli coche de prestigio Vamos a ver qué nos pueden dar en esta común Vale, nos o sea, el Robert lunar Que lo mejoramos al nivel 4 Ahí está uh, Y seguimos, vale quedan 11 máquinas Lo que os he dicho antes, vale chicos, dejadme abajo eh, Preguntas Que os las voy a contestar Para que nos caigáis un poquito más Dejadme también en los comentarios si os parece bien que haga este vídeo o no a lo mejor no veréis saber de mí, lo decís, vamos allá, común, vale, guay, a ver si no salís el descapotable o alguna así que querramos, que no está mal, bueno el Panther, bueno Panther bien, tuvimos que dar un Panther para hacer un coche fusionado y me quedé sin Panther, ya llevamos 5 no sé muy bien si lo necesitaremos. Ahora, al final del vídeo, como siempre hago, hago un repaso por los coches fusionados. A ver si nos hace falta alguno más. Si podemos ya fusionarlo. A ver si tuviéramos un poquito de suerte. Oh, otra vez, Robert Lunar. Coche gusto de la luna. Que si no lo tenéis, ya podéis ir a verlo. Porque está el vídeo en mi canal. Y continuamos. A ver qué puede salir común otra vez, vale, si nos sale otra legendaria ya triunfamos triunfamos pero vamos bueno, vamos a ver que nos da uf. el coche ha oculto para la cosa ahí sí dice con la clave de donde está el nuevo coche oculto eh, uf. está también el tema del de mapa hipercuadrícula que está el sol que parece que te sale, si puede dar lugar a que esté ahí el coche oculto no se sabe todavía vale estoy atento y cuando pueda pues lo subiré al canal cuando me entere ya sabéis que yo lo subo enseguida, enseguida. Vale, este coche de apoyo que nos hace falta perfecto para funcionar coches ahí está ahí ya quedan pocas maquinitas a ver si nos sale alguna cosita buena porque ya subir de nivel poco no sé que nos haga alguna legendaria muy difícil para subir de nivel Vale, nos dan el donut más dos gemas porque lo tenemos ya maximizado. Ahí está otra común He escuchado mucho, habéis quejado muchos. Oh, bueno, un coche nuevo, coche nuevo, no le vamos a hacer un feo. Se llama lujo. Ahí queda. vale en un nuevo coche. Vale, lo que estaba diciendo es que he escuchado que os habéis quejado mucho Sobre todo los que vivís en Latinoamérica Que no tenéis la, la actualización todavía O sea, que ha pasado ya un día y medio O dos días y todavía no la tenéis A mí lo que me pasó es que a, supuestamente Class of Cars Dijo que salía el 12 de abril Pues yo ya la tenía el 11 ¿Por qué? No lo sé vosotros estáis al 13 de abril y todavía no tenéis. Ha puesto una publicación en Facebook diciendo, pidiendo disculpas, diciendo que en torno a 24 horas la ibais a tener. Así que si no la tenéis, pronto la tendréis. Vaya, os tenemos los Clash of Cars Se ha equivocado un poquito, pero enseguida la tenéis, ¿vale chicos? No os preocupéis. Seguida vais a poder empezar a hacer estrellas, a probar este nuevo mapa sale a estar a buscar ese nuevo coche oculto y en fin todo lo nuevo que trae esta actualización que es muy buena a mi parecer el, el mapa se la han currado un puñado tiene un montón de saltos un montón de cosas nuevas que si te chocas con los lápices que si con la goma que si con los dados que si con todo vale está muy bien me encanta jugar a mí en ese mapa que hago unos fallos de momento unos pequeños bugs pero poco a poco irán solucionando no hay problema bueno, ya hemos terminado, vamos a ver los coches ocultos, ya nos faltan dos descapotables para este. Este nos falta un poquito más. Este es nuevo coche. Para funcionar que no hace falta el gigantón, que es el nuevo coche también que ha salido, el helicóptero, el mini que me gustaría mucho tenerlo que todavía no lo tenemos. Mira por aquí, por ejemplo, no hace falta el fénix. Dos fantasmales, una ambulancia. Ay, me falta de todo. Ay, qué mal, qué mal, qué mal, vale. Wow. Todavía me falta mucho, vale, chicos. Sé que hay vídeos por ahí de gente que los sube. Eh, usan el hard, tienen gemas infinitas, dinero infinito. Yo no soy así, ya lo sabéis. Yo todo currado, poco a poco abriendo mis máquinas y cuando lo podamos tener, os lo traigo al canal muy legales vale chicos espero que os haya gustado este vídeo habéis disfrutado un poquito conmigo ya sabéis que no, yo me lo paso muy bien que no os haya desagradado mi cara y que fuerte pues un trash of cash un like suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo